Pura rabia, yao. 2011, esto es ABC. Soy del equipo A, pero tengo un plan B En tu unidad C, hago ritmos y expando tu glande. ¿De qué te sirven las vitaminas D? Si te metes rayos suba más inútiles que el plan e. e Disparo letras con un puto F-16 Y con ellas yo, ¿qué? Pues siempre me mojé Como las mujeres cuando en la revista Cosmopolitan Pre van a buscar su punto G e. E. menos sexapil que Eva H Vistes de Versace, juego para ti Es sí, eh. necesario moda diario por extinguir manatíes Pongo puntos sobre las IES yo, yo. Michael J. Fox Y no, no Nunca me necesito colocar Al son mi voz por dos. Yo compongo solo underground, no prende la crema en especial K En esto llevo la L, pero me importa una M Lo importante es innovar, como la gran N Copias, copias, que te apropias El rap está L y no piase original Es lo que entretiene. Yeah. El que te consideras real Y dejaste de ver la a cuando España ganó el mundial oh. Cansado de rappers que no han escrito una mierda en su vida Y se creen más reales por escuchar a Casey votar oh. al PP con el papel Me limpiaré el culo por ser un voto de mierda Claro Tú no sabes mucho del sistema, nunca funciona con la play John, tú quedó demostrado. R que R hasta que te entierren faltando el respeto. A la gente sí que en la conciencia te pese. Mala suerte cuando te repartan entre veintos de fuertes como panes por vacilar con la talla S Ay, que pedir de Mr. T cuando te den tus compisarán. Maqueta, lo mío es V de vendetta No por odio irracional como George W He enganchado a las consolas desde que probé el Tetris Con más misterio que un episodio de expediente X. Aunque vayas, llega te tices con Y Con más bolas que Dragon Ball Z sin celebrar con confeti Por mucho que me juzguen siendo nuevo Cuando no lo hagan sé que nada les debo No mira ni mí. No intimidan, estos a veces estoy hasta los huevos. Yeah. Por mucho que me juzguen siendo nuevo, cuando no lo hagan, sé que nada les debo. No. Miran y miran, pero no intimidan. Estos a veces estoy hasta los huevos. Oye, yeah. hey, tía, ¿y si te marcas un freestyle? Ok, vamos allá, venga. Mira. Yo, yo, yo, yo. Improvisa full y no está el cielo azul Y no voy con Red Bull, pero te vi por el culo No pongo disimulo, no estoy mudo Pero si quiero te meto mis letras con un embudo Cabrón, tú a mí no me ganas Provoco a tu familia ranas Ya está, eres como Gustavo, una rana Un títere sin interés, en internet no haces nada y así declaro yo lo hago. Tú eres un mierda, así un puto vago. Yo cada día escribo, trabajo y rindo. Tú no haces una mierda, yo de ti me distingo. Ja, y así declaro, te hice con Swirl, provocando rimas, coros y tildes. Aquí estamos en Moncada. Mi rap provoca orgasmo y el tuyo da arcadas. Por mucho que me juzguen siendo nuevo, cuando no la hagan